¿Qué pasa con pituenos, con pituenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy vamos a completar el túnel roca y llegaremos a Pueblo Lavanda, el pueblo de los muertos o los fantasmas, ¿no? ¿Los fantasmas? Sí, algo, algo así, ¿vale? <ríe> Me vale. Me pongo los cascos y let it go. Eh, a ver, he curado, ¿vale? He ido a curar rápidamente y bueno, he leveleado un poquillo porque... He Combatido contra los Pokémon salvajes Nivel 17, señor G, tampoco... Tampoco nada del otro mundo Voy a poner primero a Steve, ¿vale? Que me interesa levelarle un poquito más Para que sean todos más o menos utilizables ¡Vámonos! ¡Hola, señor! ¿Qué sabes de jugadores, de jugadores disfrazados? ¿Qué? No entiendo ¿Quién ha puesto ese texto? Dos Pokémon, Daymander, vale Daymander, hermano, aquí estás Vamos a sacar con esto a, a. Fimo. Fimo en principio bien, ¿no? Contra Daymander. Ascuas. Hombre, y también. ¡Crítico, eh! ¡Eso es un crítico! ¡Eso es un crítico, chavales! Demolición. Hasta luego, crack. ¿Qué más tienes? Cubo Blast, Cubo Blast. Eh, Cubo Blast era tipo tierra, ¿no? Obviamente. <risa> Cubo por lo menos tiene tipo tierra. Voy con Emmanuel, venga. A ver qué tiene. ¡Bola neblina! ¿Bola neblina? ¿Eso no es tipo psíquico? Algo me ha despistado aquí, ¿eh? Algo me he perdido Rayo burbuja, telaraña Vale, me parece bien A ver cuánto le quito Lo mato, lo mato de un golpe ¡Pau! Hasta luego Vale, bien, bien, bien, bien Y Steve su balonce. Bueno, bueno, empezamos Empezamos el capítulo de locos, ¿eh? Empezamos de locos, hermanos Voy a intentar ir rapidito hoy, ¿vale? No me quiero entretener mucho No puedo escapar Inversión, por favor Por favor Gracias eh, No quiero entretenerme mucho, ¿vale? por, por Básicamente porque mm, hay que hacer todo el túnel roca Y me gustaría llegar a Pueblo Banda y capturar allí Si es posible, si es posible Mis técnicas de Pokémon te harán llorar uh -huh. ¿Algo me dice? ¿Algo me dice? Que no, un solo Pokémon Bergdude. ¿Con un Bergdude me quieres hacer llorar, chaval? Anda, anda a tu casa Anda a tu casa, voy con Emmanuel Que aguanta bien lanzar rocas Basura eh, Rayo Burbuja y hasta luego Vale, fácil, fácil, fácil y sencillo, fácil y sencillo eh, Aquí hay otro tío, nada, eh, subimos Subimos túnel roca, aquí hay un combate Y aquí abajo hay otro, no, claro, no, no, no voy a esquivarlo ni, ni, ni, ni, de, ni de flowers Supongo que me lo tendré que comer, ¿no? Va, venga, combatimos contra este Hola, hmm, creo que me he perdido ¿Cómo te vas a perder si eres un montañero? Eres un montañero, no te puedes perder, es que es imposible ¡Un montañero en la montaña! Cornix, Cornix. Fuera bromas, que si no fuéramos tipo bicho, intentaba matarlo. Pero está a nivel 20 y me da un poco de, no sé, lo que viene siendo repeluco. ¿Darío? ¿Queréis que Darío puede contra este Cornix? ¡Pistola agua! No me lo creo. Ahora tienes pistola agua. Vale, no me quita mucho, por suerte. ¿Disparo de lodo? ¿Lo matas? Dime que sí, por fin. ¡Por fin! Cornix, Cornix, no lo mata de un golpe. Amazing, amazing. Otro pistola agua. Ah, no, tumbarro casi lo falla, chicos. La IA, la IA es basura, chicos. Pues, otro disparo al otro. Y lo falla. No me... Brutal, brutal, brutal. Vale, sube a nivel 12, Steve. Perfecto, tiene otro Cornix. Steve otra vez. Y. Fimo. Aquí no me la puedo jugar ya, eh. Aquí no podemos andar con tonterías Tumba rocas Demolición Pistola de agua Ahí va el demolición Y adiós No sé qué ha puesto Pero bueno, vamos con Steve Y a ver qué es Verdude Vale, vale Fácil, fácil Emmanuel Carámbano, Me quitas basura Ray burbuja Y adiós Baby Baby Lo tenemos Lo tenemos Dominamos Dominamos Perfecto Continuamos A ver aquí Uh, Un objeto un objeto, espérate, espérate, espérate Un bergdude por aquí, escapamos Vamos a coger lo que es, algo bueno, algo bueno ¡No! Cuerda huida ¿Qué tengo que excavar, que no necesito cuerda huida Bidubat, crack, hasta luego Vale, pues otro combatillo, vamos allá Aunque este no era obligatorio, eh La gente de fuera, como tú, debería respetarme Te relajas, te has venido arriba, no pasa nada Te vuelves a bajar y te relajas, compañero Montañero, Lucas, dos Pokémon, bergdude Vale, fácil, ¿no? Ya sabemos la estrategia de Verdude O sea, Verdude, lanzar rocas Vale, toma Crítico, ¿eh? Crítico Rayo burbuja Hasta luego ¿Qué más tiene? Grave Might No hay problema, chavales ¡Steve! ¡Steve otra vez! Volvemos con el Manuel Y ahora, rayo burbuja Lanzar rocas Que no me quitas nada eh, Rayo burbuja, ¿no? Ahí lo llevas a ver cuánto le quita, yo creo que lo mata, ¿eh? aunque sea un grave Gravemite Aunque sea un grave Gravemite, aunque sea un grave Gravemite Lo revienta, chicos, claro que sí Perfecto, y Steve sube al 14, nice Y subimos al 24, ostras Quiere aprender Truco El Truqui del Almendruqui Ya lo vimos ayer que podía aprenderlo Pero, a ver, Truco En in-game Como que no, ¿no? Como que no, perdí, lo siento, chaval ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿De verdad esperabas ganarme, compañero? Por favor, por favor Vale, eh, pues seguimos, ¿no? ¿Aquí hay objeto? No, no hay objeto. Vale. Un Cornix. Hmm, nivel 13, ¿lo mataremos? Vamos a probar, ¿eh? Estamos a nivel 14 ya, ¿eh? A ver. Un golpe de testeo, ¡Un golpe que revienta. ¡Qué bien! Steve, eres un crack, compañero. Eres un crack, compañero. Ya estás a tope. A tope. Los montañeros marcan el camino con ramitas, es la mejor forma de no perderse. Sí, pues. Acabo de conocer a uno que. Ojito, estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Tres Pokémon: Jigglycai. Este con Steve. Bueno, espérate, eh. Mega cuerno. Robo. Vale. Robo. Robo me da igual, robo me da igual, me haga Cuerno Lo falla. Mm. Mega cuerno otra vez. Soy más rápido ahora. Por alguna razón que desconozco. Lo mataré, lo mataré. ¡Lo mataré, chicos! Steve, está a tope, ¿eh? Steve está... Que se sale y sube al 15 Buah. Chavales, Steve lo va a petar, ¿eh? Tengo ese presentimiento De que huele de que Steve Crema de la buena Pidnap. pitnap mm... Voy con Emmanuel Que en principio de un rayo burbuja debería matarlo Danza pluma, es más rápido él que yo Ostras, no me lo esperaba esto, ¿eh? Pues ahí está, Rayo Burbuja y hasta luego ¿Qué más tiene? ¡Miau Mikiu. Voy con Steve otra vez, venga Vamos a ver Este ¡Miau Mikiu, nivel 21 Yo creo que ya es juguetear esto, ¿no? Vamos a probar con Mega Cuerno, pero... Poder oculto, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Poco eficaz, vale, vale ¡Uh! El sustito, ¿eh? El sustito, Cuerno a ver Uf, le quita poquísimo Hoja mágica Poder oculto, nada, no me quitas nada Hoja mágica, a ver cuánto le quita Más o menos lo mismo, eh Insisto, eh, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Cambiamos, no quiero problemas No sé qué ha hecho, pero me ha reventado Voy a ir con Josh Josh, compañero Querías salir, ¿no? Pues venga, vamos a demostrar Tu capacidad destructor Josh Josh, ¿cómo te lo digo? ¿Vas a matar a algo algún día? ¿Cómo es esto? Creo que eh, le puedo matarlo. Corte. Corte. No. Ah, no, que es tipo fantasma. Pensaba que era más rápido. Lo juro, eh. ¡Diglet es un Pokémon rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡De los más rápidos! Y encima God, Corte, es que encima, no le iba, es que encima no le iba a afectar. O sea, no le iba a afectar. Joshua. Me debes odiar ahora mismo, compañero. 18 años para tener mote. Y caes así. ¡Ostras! Lo Juro que no lo he hecho aposta, ¿eh? O sea... A ver si vais a pensar que lo he hecho aposta, ¿eh? Que, que, que, no, es que ni lo he pensado. O sea, estaba pensando en Meowth y en diglet lo juro, eh. Y pensó, joder, diglet es súper rápido, corte, plus. Y es que es fantasma. O sea, es que encima es fantasma. Eh. Pues, pues, pues, pues, señor G. Señor G, que es siniestro. Joder, es que tiene que haber sacado a este, tío. Eh, pero no tengo nada de tipo siniestro. Y robo no. Madre mía, madre mía. F. F. Voy con. Voy con Fimo, tío, da igual. Si es que yo lo mato ya, hidropulso. ¡Qué cagada, eh! ¡Qué cagada, chicos! Pues tenemos que capturar, ¿eh? Para el gimnasio. Algo bueno a ser posible. Porque es verdad que Diglett nos servía. O sea, Diglett... Era tipo psíquico y aguantaría bien al gimnasio. Aguantaría muy bien. Está mi perro por ahí. <ríe> estaba dando un paseo. Mmm... Lo siento, tío. Eh, no no ha sido queriendo. Y perder una vida aquí me jode que te cagas. Pero que te cagas. Voy a sacar a mi perro un segundo, eh. Vale, perdón, ya estoy aquí. <ríe> ha sido cosa rápida, ¿vale? Eh, Josh, tío, lo siento, de verdad, eh. Lo siento muchísimo. Ha sido un fail absurdo, tío. Es por ir rápido. Por ir mente rápido. ¡Ah! Me da mucha rabia, me da mucha rabia. Además, Josh, hubieras preferido que no te usara con tal de no morir, estoy seguro. Max Ether, bien. Esto está bien, esto está bien Venga, va, vamos a luchar contra este Un Cornix eh, Hoja mágica y hasta luego Y contra este, venga, va Vamos ha, ¿Crees que puedes ganarme? Una vida aquí, chicos Una vida sin gimnasio, eh No me gusta un pelote, eh No me gusta un pelote Tres Pokémon Verdude Vale, cambiamos Verdude Emanuel, esto no lo sabemos Magnitud, no No, no, no, no, no. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¡El infarto! ¡El infarto! ¡Pensaba que perdía a Emanuel! ¡Pensaba que perdía a Emanuel! ¡Rayo, burbuja! ¡Hasta luego, crack! ¡Pensaba que perdía a Emanuel, chavales! ¡Madre mía! ¿Desde cuándo tiene magnitud? ¿Desde cuándo? Increíble. Increíble el infarto, tú. Magnitud 7. ¿Llega a ser magnitud 9 y Emanuel... Mmm, verde las han cegado. O sea, así son las cosas. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, no sé qué ha dicho Verdude, ¿no? Supongo Vamos con el... Confimo Lo siento, no puedo hacer otra cosa O sea, no voy a jugarme la quilla más Se acabó Usamos a este Y hasta luego a Demolición Y a tu casa Y subimos al 27 Ya está, tío Si hace falta, le veleo luego con Caramelos Raros Pero no puede ser que me la esté jugando así Y perdamos una maldita vida Por hacer el retrasado No, ya está, se acabó Me he cabreado ¡Me he cabreado! ¡Se acabó! ¿Qué hay aquí abajo? Aquí hay algo, ¿no? No, no hay nada Pues nada, pues no hay nada Da igual, no hay nada Escapamos. Subimos. Que quiero subir, he dicho. A ver, hoja mágica a tu casa. ¡No! ¡Ha fallado! Un PS, chicos. Dios mío. Dios mío. Podría haber sido mucho peor esto, ¿eh? Voy a dejar de... Voy a dejar de hacer el retrasado. No, no, no. Ya se acabó, se acabó. Ha hecho, ha hecho, ha hecho lanzarrocas, creo, ¿eh? O algo de eso. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡No! Este no era obligatorio, tío. No va a dar tiempo a llegar a... A esto, ¿eh? No va a dar tiempo a llegar a... Slow Slowtan. Eh, fimo, tío. No me la puedo jugar aquí ya. O sea, es que se acabó. Lanza llamas. Vale, bien, bien, bien. Lanza llamas es bien. Lanza llamas es bien. Eh, demolición. Hasta luego. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Slow tank, nada. Sigo, ¿eh? No voy a hacer el cambio ahora. Paso, paso. Demolición. Bien, ¿qué más tienes? Otro slow tank vale. Ya está, ¿eh? Ya está. Joder, chavales. Menudo túnel roca de la muerte. El túnel roca de la muerte. ¡Qué desastre! De, los, ¡De la muerte y los infartos! ¡De la muerte y los infartos! ¡Qué susto me he dado! Eh, vale, hay un objeto ¿Puedo esquivar a esta señorita? ¿Puedo escapar? No puedo escapar, no me matas, ¿no? O sea, no me jodas, señuelo, vale Voy a cambiar Cambiamos a... Um, Darío Hoja afilada que falla Vale, oh sí, la puedo esquivar A esta no, ¿no? Esta ya no, ¿no? ¡Oh, sí! Vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto Cuanto menos luchemos, chavales Cuanto menos luchemos, mejor Zindachop Zindachop Eh... Cuidado, eh Cuidado No quiero perder a nadie más, eh Darío, sumisión Oh, crítico Madre mía, chicos ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En serio? Voy a quitar ya, voy a, quitar ya a Steve, eh Lo siento, Steve mm, Has estado muy bien Has estado muy bien Pero ya, ya Aquí hay un objeto arriba Vamos a cogerlo es un... ¡Una perla! Vale, bueno, ok ¿Qué más sale por aquí? Verdude, nada ¿Y esto creo que es el último combate? ¿Puede ser? Creo que sí, ¿eh? Bidubat, escapamos Vamos allá, creo que es el último eh. Vamos a comprobarlo, pero no lo sé Vine hasta aquí por los Pokémon Bueno, y yo, ¿no? Bueno, yo vine por mi canal principalmente Y por los Pokémon secundariamente, obviamente ¡Campista Dana! Miao Mikiu! Miao Mikiu! ¡Ojo, eh! Ojo que nos conocemos Hidropulso Lengüetazo, Vale, no me paralices Bien, hidropulso A tu casa Crítico, claro que sí Claro que sí, Fimo, joder Claro que sí Eres un grande Ahí está Team Dish Vale, Team Dish Podemos sacar a Darío eh. Yo creo que con Darío lo mato De hecho, igual en Manuel lo mata Pero voy a ir con Darío Es que con, con Fimo sí que está complicada la cosa Picotazo, lo matas, ¿no? Lo matas, ¿no? Vale, bien Darío, bien Es que somos tipo tierra, las cosas como son eh, Vale, ahí está Y Pidnap Pues Fimo otra vez Fimo de... ¡Ay mierda, me he equivocado! Estaba pensando en Swainab, tío Vale, vale, no le he matado, pero no me mata él, ¿no? Clavo ca... ¿Clavo cañón? ¿Clavo cañón? ¿Desde cuándo tiene Pidnap Clavo cañón? Bueno, vale Pues, pues, ok. Hidropulso y a tu casa Vale, joder Por ir rápido, tío, por ir rápido Por ir rápido, eh mi cabeza ahí ha pegado unas chispas Y se acabó Vale, dime que esto es el final, por favor, dime que es el final Verdude, paso de ti Dime que es el final, ¡sí! ¡Sí! Vale, salimos Salimos, chicos Ruta 10, ruta 10 No quiero combatir, ¿eh? No quiero combatir ¡Oh! ¡Una sombra! ¡Una sombra! ¡Vaya latano! ¡Agárramela con la Digo, ¿qué? ¿Qué? Ya vale, ya vale de chistes, ¿eh? Ya vale de chistes, a ver, no quiero combatir contigo, ¿eh, crack? No quiero combatir, no quiero combatir. ¡Vale! ¡Llegamos! A pueblo. La banda. ¿Escuchamos? ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vamos a curar rápidamente después de este momento Mozart. Curamos. Y chicos, vamos a intentar capturar... En la ruta de aquí a la izquierda. No voy a entrar aquí, en el cementerio, porque. No hace falta. O sea, todavía no podemos hacer nada en plan. No tenemos el Scope SILP. El Scope SILP. Que es el que sirve para, para ver a los. Para poder capturar, básicamente. Quiero decir, no podemos capturar. Entonces, ¿para qué voy a entrar? Vamos a ver, por favor, dime que me vendes Superbolas. ¿Me vendes Superbolas? ¡Sí! ¡Sí, baby! Gracias al señor y a los dioses de, de Pokémon tenemos eh, Superbolas. ¿20? 20 está bien, ¿no? Venga, va 20 y ahora ya las Pokeball le pueden dar tras, tras Vamos a vender, que hemos conseguido una Perla hace un momento Y ya que la tenemos, pues la vendemos Y un Revivir, pues también, ¿no? Revivir, pues, pues, pues hasta luego, claro Y Polvo Estelar no, eh. ¿Qué he vendido? ¿Qué he vendido? Un Revivir, ah, vale, que tengo dos, ¿o qué? Vale, vale, vale, me he rayado, me he rayado muchísimo Polvo Estrella también, hasta luego Y la Perla, esta Vale, vale, vale, chicos Forrándonos que estamos. Forrándonos que estamos. Y minuto 17 de vídeo. Perfecto para hacer una capturita, ¿no? Supongo. ¿Es tú que quieres algo? Hola. ¿Quieres que te cuente un secreto? Sí. ¿Existen dos Pokémon capaces de alcanzar la ultraevolución? ¿Qué es eso? ¡Ultraevolución! Pero solo se mostrará dicho poder cuando puedan confiar plenamente en su entrenador. O sea, por amistad, en tuyo. ¡Ultraevolución, chavales! Esto, esto es un pepino, ¿no? No sé, no sé qué podemos hacer Vale, ruta 8, chavales Ruta 8 A ver Aquí hay combates, eh ¿Puedo esquivarlos? No, no Una pena Bueno, este combate es obligatorio Jugón errante A ver, Jugón ¿Qué tienes? Dos Pokés Gr Grourua Qué bonito, chicos Por favor, yo quiero este Pokémon Vale, ahora no tengo por qué usar a Fimo, eh Vamos a cambiar, de hecho Voy a ir con Emmanuel Emmanuel contra Grourua Mordisco ¡Bah! ¡Bah! No me haces nada, chaval Rayo burbuja Atada Ignia Ojo <ríe> Otra vez, eh Atada ignia Rayo, burbuja. Lo siento. ¡Oh, no lo mato! ¡Ostras! Golpe aéreo. Mordisco y ya estaría. Vale. ¿Qué más tienes? Bulpítile. ¿Bulpítile? ¿Este lo hemos visto? ¿De Vulpix? Me suena que sí, pero no me acuerdo, ¿eh? Voy a sacar a Steve. Es Bulpix con... ¡Eliopte! Sí lo vimos. Sí lo vimos, chicos. Sí lo vimos. No sé si lo vimos leveleando. No me acuerdo ya, pero sí lo vimos. Va, pues Darío. Y... y un disparo debe matarlo. Puño trueno lo siento, compañero, disparo de lodo Y hasta luego, crack Perfecto, perfecto, bien Bien, Darío, todopoderoso Darío, eh Darío lleva desde los inicios en este equipo, chicos Dándolo todo Perfecto, va bene, vale Minuto 19, por favor, dime que me da tiempo Dime que me da tiempo Recortas ¿Ruta? ¿Qué ruta es esta? La 8, ¿no? Hemos dicho Vale, chicos, primer Pokémon de la ruta número 8 es un pedazo De... ¡Oh! Pulpí, dime. ¡Volpicile! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Ostras, pues creo que hemos tenido suerte, ¿eh? Creo que hemos tenido suerte aquí. Eh, le podemos quitar vida. Con. Uf, va a estar complicado, ¿no? Porque. A ver, está a nivel 20. Voy con Darío, a ver. ¡Eléctrico fuego! ¡Cuidado con el tipo tierra! <risa> Poco se habla del tipo tierra, chavales. Voy a hacerle picotazo, no creo que lo mate, ¿no? Es tipo eléctrico. O sea. Vale, vale, vale, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Onda voltio, no. No, chaval, no Otro picotazo, ahí está No me la quiero jugar a otro No me la quiero jugar a otro Voy a tirar ya la Superbola Tenemos Superbola, chicos O sea, ya está, GG GG con la Superbola, se tiene que capturar Vamos, vamos, uno, dos Tres Sí, Atrapado, todo con pitruenos Atrapadoto Perfecto, perfecto A verlo, quiero verlo, tío le vamos a poner en el equipo, obviamente. Ahora que hemos perdido, ahora que hemos perdido un Pokémon, lo siento, Josh, lo siento infinito, tío. ¿Por qué mueren tan rápido algunos Pokémon? En plan, es, o sea, se capturan y al rato mueren. Es que es increíble. Mote, claro que sí. Mote, mote, mote, mote un segundo. Que tengo, no tengo preparado esto. Eh, cambiamos al escritorio, perfecto. <ríe> al escritorio, a la página esta el Random Name Picker y vamos allá, chicos. Mucha suerte. Preparados. ¿Quién se llevará el mote de este Pokémonazo? ¡Mega Blaze! ¡Enorme Mega Blaze! Tú también querías mote desde hace mucho ¡Enorme! Perfecto, pues vamos a llamarlo eh, Mega Blaze, ¿no? Directamente, entrará entero A ver Mega Blaze Sí entra, ¿no? Sí entra, sí entra ¡Joder! ¡Qué nombre más épico, ¿no? Para un para un Bulpítile ¡Ahí está! Se transfiere al PC del video ¡Perfecto, chicos!